¿Vale la pena la Xbox 360 comprarse una Xbox One en pleno 2023? Pues síganme los buenos. Vamos a ver características de esta consola que quizás no conocíais. Un truquito. Poder enlazar vuestra consola a vuestro ordenador. Tal cual. Sí, lo que llevo haciendo yo, pero con la Xbox Series X. Evidentemente, estas características también se pueden utilizar en la Series X y en la Series F. Eh, pero estamos hablando de Xbox One. ¿Cuánto os puede costar una Xbox One de segunda mano en, en una tienda? ¿Cuánto? Y sinceramente, yo soy dueño también de una Xbox One, evidentemente, F. Eh, sí, la Xbox One F la que sacó el Tito Film además la Xbox 360 evidentemente ya no la utilizo porque ya está pero todavía funciona vamos por funcionar funciona, funciona. Eh, y luego la series X que está en el salón junto al router en las mejores condiciones hoy está que niquelada le haría una foto eh, erótico festiva para que entendiera eh, para que la vierais ahí con su color verde ahí dan ganas dan angustique verla eh, entonces vale la pena realmente en una xbox one realmente vale la pena eh, os voy a dar primero mi mi impresión propia cuando evidentemente cuando no estoy en el salón porque no estoy todo el día en el salón que es donde está la Series x eh, a lo mejor estoy en la habitación y justo antes de irme a dormir pues, un par de partiditas eh, un poco de youtube o ver una película en el amazon prime todo eso ya básicamente para mí es suficiente luego con la xbox one eh, puedo jugar a juegos de la Xbox Series X. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Mediante a la nube puedo jugar a cualquier juego. Otra cosa que a lo mejor no sabíais. Si en algún momento... Eh, ...os da problemas, se queda como pillada ya sabéis eh, congelada la imagen se puede utilizar el lt y el rx más la y y te vuelve se vuelve como a reiniciar pero os advierto desde el ya que este truco que os he dicho aparte de que funciona así funciona pero intentad en la medida que podáis si tenéis una xbox one y conocéis este truco no utilizarlo muchas veces vale porque puede eh, se han reportado problemas eh, precisamente por utilizar demasiado este truco funciona no pasa nada pero no abusemos bueno eh, como otras curiosidades me pareció muy curioso que se pudiera Conectar la PlayStation a una Xbox directamente, pero no solamente una, una PlayStation 4, por cierto, también una Wii U, la Wii U también se podía. La Steam League, que era como una especie de. que Era para el de, tema de Steam, ahora está el Steam Deck, que me imagino que también se podrá enlazar eh, con esta consola y diréis, what the fuck bueno pues sí pues sí lo que no hace sé es si se puede jugar con los mandos de con los con los mandos de Xbox o con los mandos de no sé qué lío lo que sí se puede es jugar a los juegos de Steam de, de, sin tener que hacer tanto tanto ruido ¿no? Eh, tiembla Google porque yo prefiero Microsoft Edge toda la seguridad que necesito me la da Microsoft Windows este lo han hecho muy bien pero FireFox el ópera el no sé qué que te encuentra el no sé cuánto no si por poder utilizarlo lo puedo utilizar no no no no es el problema es el predefinirlo como buscador no eh, ahí es donde yo no no lo haría directamente no pero bueno es una consola, como veis, que merece mucho la pena incluso en el 2023. De verdad, yo he jugado juegos de Xbox Series X gracias a la nube desde la Xbox One F. Los he grabado en la mayor calidad que te deja, claro. La mayor calidad que te deja. Y no sé, de verdad. Un dato curioso eh, es que cuando se hizo la primera Xbox... Fijaos, se hizo la primera Xbox como, como agradecimiento a las personas que habían formado parte del proyecto. Que estáis viendo unas cuantas imágenes. Eh, se les regaló a todos. Venían con un autógrafo eh, dando las gracias a todo el equipo firmado por Bill Gates. Aquí tenéis una imagen donde podéis verlo. Bueno, pues. Eh, la verdad es que es bastante interesante este hombre merece desde luego en este canal por supuesto merece un vídeo no un documental yo creo pero ya me lo haré ya me lo haréis ver ya, ya me lo contaréis eh, cuesta creer también por ejemplo eh, que la cantidad de cosas que se puede hacer como controlar el ancho de banda de, del internet esto se puede hacer perfecto prácticamente te chivatea todo eh, si quieres saber tus logros a diferencia por ejemplo de sony los de los de xbox te dan todos los datos habidos y por haber algunos incluso piensas pero esto realmente lo he pedido da igual te lo damos número de horas, número de días, número de, de, de logros, eh, puedes compararlo con otros jugadores que sean amigos tuyos y tengas en, ahí, y comparar eh, cómo vas tú, <ríe> estudio, eh, yo veo a, a un amigo, yo voy por el 6% y él va por el 8% del juego o sea, vais a vuestra a vuestro perfil os vais a la parte de logros incluso podéis entrar dentro de un juego en concreto y decir a ver qué qué cómo voy y te hace un desglose total de, de, de, de cómo estás progresando en ese juego Así que para los que, se, los que realmente quieren llegar al 100% de un juego, échenle un ojo de vez en cuando. Eh, otras cosas, Nvidia cancela por sorpresa el lanzamiento de RTX 480, eso ya, ya descartado. Los sports de Years of War 5 se despiden para 100. GTA 6, rumores de internet. ¿Por qué todos los juegos subirán de precio en Steam Argentina? Llevo días eh, leyendo esto, de que van a subir los huevos en Argentina, eh, y, y evidentemente la, la, la, la gente argentina que ahora mismo me esté viendo dirá, bueno, pues eh, explícame tú por qué van a subir. Yo creo que eh, es que son temas o sea, económicos, por ejemplo, ¿no? Podría poner eh, el ejemplo o la comparación, la comparación me parece insultante porque lo que ahora mismo la inflación en Argentina no es la misma que en España y por lo tanto cuando me dicen que en Argentina van a subir mucho los precios eh, digo vale eh, mejor que un argentino me lo cuente mejor que alguien de allí me lo explique o me diga pues mira eh, antes valía tanto y ahora vale tanto. Si hay una cosa que caracteriza a Xbox es que tiene en cuenta, o hasta ahora por lo menos ha tenido, siempre ha tenido en cuenta, el, la hora de construir. Es la hora de construir, se dijo, yo creo que para sí mismo Phil Spencer dijo, es hora de que crear una real, una verdadera comunidad de videojuegadores que sustituyan a esta uh, perniciosa manera de, de pensar en los videojuegos como tan tan tóxica y, y sí, hay que decirlo o sea hay que entender que es una es muy tóxica seguimos hablando de los RTX amd y tal a mí ya me pone poco uh, cabreado porque muchos de los que buscan este tipo de contenido o este mejor dicho este y se hacen estas preguntas eh, luego no se van a comprar más que el ordenador que te, te, le vendan en, en el game por lo tanto ¿qué te importa si es una rtx si Intel ya ha super, si Xbox o sea si Microsoft eh, repudia AMD o, o, o lo que sea darnos un poco de respiro con las tarjetas gráficas porque al final la gente se hace la picha un lío quiere hacerse el mejor ordenador del mundo y no tiene ni idea y si se guía por lo bien que hablan ¿eh? si, si tú te guías nada más que por la publicidad como lo haces con las consolas entonces olvídate de tener un... un, un un ordenador pepino como como he escuchado algunos olvídate porque te van a vender lucecitas te van a vender lucecitas y bueno y ya está y un ordenador de gama media alta ahí con algunos componentes más caros que otro otros que valen una una puta que te lo podrá decir cualquier persona que sepa de informática o que monte ordenadores. Eh, aquí en, en la ciudad donde vivo hay una, una tienda, una tienda pequeñita que arregla ordenadores y tal, aparte de tocayo mío, el... Eh, uno de los que atiende y que por cierto me arregló el ordenador portátil y, eh, y siempre en esta casa siempre que se ha acudido a hacer una, un Frankenstein que es lo que os digo siempre pensad en un ordenador como si fuera un Frankenstein cuando se hizo Frankenstein se cogió el cerebro más inteligente eh, el cuerpo más fuerte las, los brazos eh, de un culturista las manos de un pianista y todo pensando en que en crear no solamente un hombre no solamente crear vida eh, y devolver vida pues la verdad es que la, la, la historia de Frankenstein tiene muchos sino que también mejorarla, no buscaba el, un, un cerebro de, de un tonto no, no, no, el cerebro de, una, de, de un profesor, creo recordar que se muere, bueno, no, lo mata, no, pero vamos, que le, le roba el cerebro y se lo planta al Frankenstein. Vamos a, de, vamos a dejarnos de, de, de comparaciones de películas y de, y de... Pero entendemos el concepto, ¿no? Vamos a utilizar la, la mejor tarjeta madre para que pueda... Eh, Utilizarse y no despreciemos nunca una marca china, que hay marcas y hay marcas, hay marcas de las que te hago esto, vale con que te ha uh, durado un día, pero marcas como Xiaomi, Huawei y todas estas son claros competidores ya a nivel uh, o sea, Comparándose al nivel que tienen las otras, porque finalmente realmente, realmente han conseguido tener esa tecnología. Bueno, no sé si sabíais esto, eh, de, por ejemplo, también que se puede hacer con vuestra Xbox, y ahora más que ya se ha confirmado el plan familiar, poder compartir juegos con tus amigos. Esto es algo que se podía hacer en la Xbox One, es una característica de la Xbox One. Así que os digo, Xbox One sigue siendo una consola muy viva. Xbox Series S es LPC, al a quien le LPC. Y yo me río mucho de quienes se ríen. O sea, me río. La Series S es hiper mega potente. Vale, yo tengo una Series X. Y viendo ya lo que me hace, lo que hace la Series X, no quiero malgastar, no es momento de malgastar, ojo también, ¿eh? Ojo también porque no es el tiempo de malgastar. Bueno amigos, ¿ustedes qué pensáis sobre eh, todo este lío de las eh, tarjetas gráficas? Y sobre todo, ¿qué, qué, qué, ¿qué opináis? Si realmente no tuvierais una consola, pero quisierais comprar una, una Xbox, ¿os atreveríais a comprar una Xbox One eh, sabiendo ahora lo que sabéis? De Dejadlo en la caja de comentarios. Hasta la próxima, amigos.